Buenos días a todos. Excelentísimo señor Moscoso del Prado, eh, querido presidente, querido José María, estimadas amigas y estimados amigos. Un año más nos encontramos reunidos en un marco incomparable para dar continuidad a una labor que muchos, demasiados quizás, entendían inalcanzable para nuestra asociación, la de conseguir fom fomentar desarrollos doctrinales al más alto nivel de excelencia. ...entre las personalidades más importantes del derecho público nacional e internacional. El año pasado iniciamos la senda de fomentar el estudio sobre la terrible incidencia que la volatilidad normativa tenía en el derecho de nuestro país... ...con autores de la talla, del profesor Tamames, del profesor Parejo, del profesor Jiménez Piernas, de magistrados de la categoría de José Antonio Martín Pallín entre otros... Y este año le hemos querido dar continuidad a aquella línea eh, de aquellos primeros trabajos con profesionales de idéntico prestigio. Así contamos con el muy reconocido profesor de la cuadra Salcedo, catedrático excedente de la Universidad Complutense de Madrid, es presidente del Consejo de Estado, es ministro de Justicia, eh, es ministro de Administración Territorial, para permitirme que, hablando del señor de la cuadra, del profesor de la Cuadra y teniendo a mi derecha a, al señor Moscoso, que recuerde aquellos tiempos en los cuales los ministerios de España estaban ocupados por las personas más valiosas de nuestro país. ¿Qué tiempos aquellos, verdad? Bueno, eh, profesor de la Cuadra, con infinidad libro, de libros, premios, un currículum que me tendría aquí toda la mañana eh, hablando de él, eh, el profesor de la cuadra titula su capítulo como el descriptivo, con el descriptivo título de «Riesgo regulatorio y contractualización de la, regula de la regulación por operadores y poderes públicos», donde, desde, donde nos da una perspectiva nueva al problema surgido con el enorme número de normas con algún grado de retracción normativa en el ámbito de la energía, su sugiriendo de una forma muy brillante la pseudocontractualización de la relación jurídica entre el Estado y los operadores que llamó a desarrollar proyectos de energía solar y la incidencia que pudiera tener esa relación con la Administración como lo que los juristas conocemos como lex contractus, que el contrato sea la ley de, de las partes, contra la que previsiblemente no cabría tan alegremente la volatilidad normativa que vino posteriormente. En sus propias palabras… Nadie, en su sano juicio, hubiese invertido en este tipo de proyectos si no considerase que se le iba a mantener la estabilidad que definía la norma, que definía su contrato. El profesor Baño León, que comparte mesa también hoy con nosotros, eh, catedrático de Derecho Administrativo por la Universidad Complutense, fundador del reconocido despacho Baño León, con innumerables publicaciones en el ámbito del Derecho Administrativo y del Derecho Constitucional… Participa en esta obra con un capítulo bajo el sugerente título de clave legislatorem. En el mismo, el profesor Baño, se cuestiona circunstancias tan paradójicas como que, como que el supuesto interés general con que se justifica cada norma de las que han ido saliendo, parece que va pisando al interés general de la norma anterior, que a su vez había sido justificada pisoteando otro interés general previo. Y así una y otra vez, hasta que realmente dichas justificaciones parecen perder su sentido real. Concluye muy brillantemente, mostrando la evidencia de que, llegados a este punto, para que la protección de la confianza eh, pudiera tener alguna posibilidad, Sería imprescindible reconocer dogmáticamente que las normas no retroactivas pudieran ser consideradas inconstitucionales. Dice, si el riesgo regulatorio supone que las empresas tienen que aceptar como riesgo el cambio normativo, esto no significa otra cosa que el cambio normativo no tiene límites. Pues si entra dentro del riesgo empresarial la inestabilidad normativa, no cabría lugar nunca invocar la protección de la confianza constitucional. Como he dicho, eh, un argumento muy sugerente para cualquier jurista. El profesor del Guayo Castilla, que nos acompaña también hoy, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Almería y, sin duda, uno de los autores más prolijos en el ámbito del derecho de la energía en este país, participa en esta obra con la colaboración de los profesores Domingo López y Leiva López en el estudio llamado Régimen Jurídico del Autoconsumo en España, a propósito del Real Decreto 900 donde se analiza desde una perspectiva eh, de crítica jurídica el vamos a denominar difícil decreto de autoconsumo que tanta polémica está causando en el ámbito energético y que mucho nos tememos que continuará en esa línea. Por tanto, un tratado de suma actualidad. El profesor Johan Christian Pilo, al que le agradecemos muy especialmente también su presencia de aquí, porque viene de la de la Universidad Bockum seguramente lo haya dicho mal, mi alemán es, bast es bastante defectuoso, el profesor de Derecho Económico en la Facultad de Ciencias Económicas y de la Facultad de Derecho de la Universidad Bockum de Alemania, un clarísimo referente del derecho de la energía en su país y extraordinario conocedor del derecho regulado eh, de la energía en el nuestro. Yo aún hace mucho le comentaba a alguien que ya me gustaría que muchos magistrados tuviesen la mitad de conocimiento sobre el sector eléctrico español que, que Christian, ...a donde acude con muchísima frecuencia nuestro país... Eh, ...para participar constantemente en trabajos sobre esta materia. Aporta esta obra un capítulo denominado... ...La seguridad jurídica en la Energy Event alemana... ...relativa al fomento de las energías renovables... ...donde nos encontramos una interesantísima... ...y permítanme que repita... ...interesantísima comparación entre la forma de entender los cambios... ...la seguridad jurídica y la confianza legítima... ...en el ámbito del derecho de la energía en Alemania y en España fruto probablemente de la especial importancia que se le da a Alemania a la protección de la propiedad en las posiciones económicas ya adquiridas. Es, es, es de justicia que diga que este trabajo entró en la imprenta una semana antes de la importantísima sentencia de 6 de diciembre de, de, del año pasado del Tribunal Constitucional Federal Alemán sobre las medidas eh, sobre cierres de centrales nucleares en ese país, por lo que muy a, al pesar del propio Christian y, por supuesto, del mío como coordinador, no pudieron entrar en el trabajo referencias a la misma. Sobre ese particular, en cualquier caso, ya avanzo que el profesor Baño León realizará al final de este acto una pequeña ponencia con el título de «Protege la Constitución española a las inversiones privadas», donde estoy segurísimo que traerá comentario la referida sentencia alemana. Las profesoras Ana López Rodríguez y Pilar Navarro Rodríguez, de la Universidad Loyola Andalucía, bien conocidas en ámbitos académicos por sus, aportan sus aportaciones constantes en el ámbito del derecho energético y medioambiental y, en el presente caso, como flamantes ganadoras del primer concurso Ampier para jóvenes investigadores en riesgo regulatorio eh, en la edición del año pasado, que llevaba incluido como parte del premio la publicación del trabajo premiado que bajo el título de riesgo regulatorio en el sector de las energías renovables en España poliarquía y poliarquía normativa, distintas soluciones para un mismo problema, abordan la descripción jurídica de las muchas incidencias que han provocado la constante y cambiante regulación eléctrica de las energías renovables en nuestro país. El trabajo de tan importantes profesionales ha sido prologado con auténtico placer para el que les habla por el presidente por excelencia de los abogados, don Carlos Carnicer Díez, Presidente del Consejo General de la Abogacía durante los últimos 15 años, hasta el año pasado, quien se ha prestado gustoso a introducir el trabajo de sus compañeros desde una perspectiva jurídica, pero menos imbuida en el específico ámbito del derecho regulado. Gracias a ello, el lector entra en esta obra de la mano práctica y sensible de alguien que ve el problema, eh, aplicando incluso principios del derecho natural, que muchas veces facilitan el acceso al entendimiento de problemas tan complejos. Parafraseando el prólogo, me gusta mucho cuando recuerda aquella campaña del Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético, el IDAE, que fomentaba la inversión en energía fotovoltaica y que el tiempo mostró bastante capcioso, la, el, eh, la cual recordaba dicha publicidad, recuerda eh, el prólogo, diciendo algo así como que parece claro que la regulación nos ha mostrado que el sol no puede ser tuyo, si por tuyo entendemos a un ciudadano del común. Desde luego, para un servidor ha sido un, ha sido un auténtico placer el haber coordinado el trabajo de estos compañeros de viaje, un lujo extraordinario, sin duda, al que les estoy agradecido. Pero mucho más agradecido, si cabe, estoy por el hecho de que hayan decidido pronunciarse de forma crítica con la secuencia de acontecimientos jurídicos acontecidos con este sector, pues les puedo garantizar como decía eh, mi presidente, que son decenas de miles las personas que a día de hoy todavía no entienden cómo han podido llegar hasta aquí, cómo su Estado los ha apartado, los ha culpabilizado y en demasiadas ocasiones arruinado. Todos ellos agradecen sin duda de corazón este tipo de esfuerzos, sabiendo que no siempre es fácil posicionarse en materias con tan complejos intereses en conflicto. Por último, y antes de dar paso al profesor Baño León, quisiera, eh, quisiéramos hacer entrega del segundo premio Amper para, jóvenes investigado, AMPER para jóvenes investigadores sobre riesgo regulatorio, que en esta segunda edición, con un jurado excepcional formado por el, el profesor Parejo Alfonso como presidente y como vocales el profesor Alenza García, el profesor Del Guayo, el profesor Jiménez Piernas, el profesor Arana García y, Jorge Fabra-Utray, como vocales, ha resultado premiado con un Accessit. don Jorge Galán Sosa con la obra El riesgo regulatorio en los sistemas de ayuda a las energías renovables desde la óptica del soft law europeo, en el que, como su propio nombre indica, se desarrolla de una forma muy interesante la incidencia que pudiera tener el soft law europeo en la regulación española. En Román Paladino, si realmente… Eh, sirven de algo todo este tipo de normas mmm, no vinculantes, recomendaciones, eh, preacuerdos, consultas, que emite con mucha frecuencia la Comisión Europea y que debiera de servir como, mar como marca de pautas interpretativas para los legisladores nacionales, pero que, desgraciadamente, en el caso de las renovables en España, no acostumbran hasta ahora a tener mucho efecto. Me gustaría eh, recibirle con un aplauso y, si puede, subir hasta la Javier, le da usted el regalo le da usted el premio, por favor Si sí, sí, te pones para la foto, por favor, quédate ahí Antes de, antes de dar paso a José María, eh, sí me gustaría, aprovechando la entrega del premio de, de, de Jorge Galán, eh, hacer eh, especial hincapié en que esta línea seguida por Ampier pretende ser continuista. Pretendemos que este premio sea un referente dentro del ámbito del derecho regulado de la energía en España, por lo cual eh, insto a todos aquellos jóvenes y, y no tan jóvenes que pretendan participar, que se sumen, que habrá convocatoria este año y la habrá el año que viene, y creo que es una oportunidad extraordinaria para debatir sobre este tema. Eh, ahora quisiera dar paso al profesor Baño León, que, como he dicho con anterioridad, va a, a, a hacer una pequeña extensión sobre su trabajo y sobre las circunstancias muy, muy singulares que vinieron a continuación de la publicación, sobre todo con la, con la sentencia de Alemania, y que seguro que será de mucho interés para todos. José María.